Bueno, pues seguimos aquí, Radio Futuro, 107.2, frecuencia modulada. Y recuperamos después ya de este veranito, los consejos del doctor Amor, Juan Bustamante. Bueno, pues nos vamos hasta Huelva. Y los saludamos, Juan, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, pues... Un placer estar aquí otra temporada más. Bueno, pues... la traigo cargada de muchos contenidos muy interesantes que seguro bueno. le va a gustar a la gente. Espero que hayáis pasado todos y todas un buen verano. Bueno, pues ha intentado, Juan. He intentado, ¿no? Bueno, pues ahora hay que volver al cole todo el mundo, bueno. no nos queda otra. Bueno, pues volvemos al cole, a la rutina, que no falte, que no falte la rutina diaria, ¿verdad, Juan? No, hombre, no, claro. Pero que esté todo el mundo trabajando y que estemos todos bien... Y que volvamos a la normalidad, que hemos tenido ya demasiado. Exacto. Bueno, pues hoy, cuando el karma siempre actúa, es el tema que quieres tratar con nosotros. Sí, algo que todo el mundo hemos escuchado alguna vez, el famoso karma. Sí. Y es algo que siempre, antes o después, acaba pasando factura a todo el mundo. Uh -huh. El karma, ya sabe la gente lo que es, eso que dice de que si haces algo mal, se acaba volviendo contra ti. Y es cierto. El karma es, yo creo que una de las cosas más justas que hay en esta vida porque siempre cuando tú has hecho un mal a una persona o de, de una manera, da igual que sea tu pareja o tu expareja, amigo, familia, jefe, etcétera, etcétera, cualquiera. Es verdad que con el tiempo siempre se acaba volviendo contra ti. Uh -huh. Y bueno, a mí me ha pasado. Yo tengo, de hecho, muchos ejemplos, varios ejemplos que me han pasado a principios de año de algunas que me querían conocer no me echaron cuenta... ...o que me cambiaron por otro... ...o que desaparecieron... ...o todas estas cosas... ...y que con el tiempo pues... ...quisieron volver... ...y lógicamente pues... ...yo les dije en su momento... ...que se estaban equivocando... ...y dije bueno pues si es lo que queréis... ...adelante... ...y el karma estuvo... ...y se dieron cuenta de que se habían equivocado... ...luego quisieron volver... ...y evidentemente no volví... ...pero no por rencor... ...sino porque siempre digo... ...que yo cuando sigo adelante en mi vida... ...es no está volver para atrás... ...y volver con alguien... ...que hace un año por ejemplo hecho de su, de su vida es volver atrás. Uh -huh. Juan, karma es una palabra... ...que se utiliza últimamente... ...pero que años atrás... ...casi era desconocida, ¿verdad? Antes no sabía nadie... ...ni lo que era... Sí. ...ni lo que significaba... ...ni lo que provocaba, ni nada. La verdad que no, la verdad que no, no había conocimiento de eso... ...pero ahora como estamos más informados... ...sobre todo con internet... ...pues sabemos de qué viene, sabemos o más o menos todo el mundo sabe lo que significa, ¿no?, lo que lo que conlleva, ¿no?, el karma. Y es algo que ya digo, que es algo que no sé por qué la gente no lo tiene en cuenta, pero que siempre se cumple, antes o después se cumple. Eh, mucha gente dice, bueno, no pasa nada, yo, por ejemplo, en el tema de pareja, que es mi especialidad, bueno, yo le dejo y no pasa nada, total, me da igual, cuando no afecta a mí, bueno, no te afecta a ti hoy, pero cuidado que la vida da muchas vueltas. ...y hoy estás arriba pero mañana estás abajo... ...le pasa mucho... A, ...hemos visto a muchos famosos... Que han, ...que han sido grandes estrellas de Hollywood... ...han sido muy ricos, muy poderosos, muy todo... ...y han acabado... ...que sí si metidos en temas de droga... ...que si en la cárcel, que sí si sin dinero, arruinados... Uh -huh. ...entonces por eso yo siempre digo... ...que en esta vida hay que intentar ser lo más humilde posible... ...y lo más sincero posible... ...y lo más correcto posible... ...porque hoy estás arriba pero mañana puedes estar abajo... ...y el karma es eso... ...el karma es a toda esa gente que hacen las cosas mal y que se creen súper poderosos y los mejores del mundo y demás, cuidado que hoy lo eres, pero mañana puede ser tú el que esté abajo y la otra persona arriba. Como se dice Juan, recoge eh, lo que siembra. Sí, exactamente, sepamos sobre el plan de cada uno recoge lo que siembra, y es verdad, es cierto, eh, es cierto, porque en el tema, por ejemplo, de pareja, eh, me hace gracia porque hay veces que ha dicho gente, no, yo nunca voy a volver con esta persona. Y digo, hombre, nunca, nunca no se puede asegurar al 100%, nunca se sabe, eh, mejor dicho, porque hoy estás con una persona, pero a lo mejor pasan cinco años y acabas volviendo con esa persona. Entonces, eh, y ha pasado casos así, ¿eh? han pasado casos de que incluso matrimonios que se han divorciado y han dicho yo no voy a volver nunca más con él o con ella y se han reencontrado al cabo de 10 años, 15 años, han vuelto a hablar y han vuelto a darse una oportunidad. Entonces, por eso nunca hay que asegurar nada del todo. a ver Hay casos que parecen muy claros, pero yo siempre digo que en esta vida no hay nada seguro, lo único seguro es la muerte. Juan, dicen también que el karma es el juez de nuestros actos. Claro, eh, yo creo que es el mejor árbitro, podemos llamarlo así también, el mejor árbitro de nuestra vida, el que nos castiga cuando lo hemos hecho mal. Eh, porque es lo que estoy comentando, eh, que todo el mundo piensa que nunca le va a pasar a él o a ella cuando hacen algo malo y el tiempo, como también se dice mucho, el tiempo pone a cada uno en su lugar. Y hoy, pues está muy bien y es todo maravilloso, pero mañana cambia todo. Pero es el mejor juez ¿eh? castiga mucho y la vida... Yo no sé, seguramente ha escuchado todo el mundo esa, fam esa famosa frase cuando le dejan, que lo hemos comentado de mis libros y demás, uh -huh. cuando le dejan eso de no te preocupes que ya se arrepentirá o no te preocupes que, que ya la vida le pondrá cada uno en su lugar, o en fin, frases como diciendo, estú tranquilo que ya lo pagaba. ...para que nos entendamos... ...a mí por ejemplo cuando estuve con... con mi primera ex que dure mucho... ...que fue la que escribí el primer libro y demás... ...que llevaba siete años con ella y demás... ...todo el mundo me decía lo mismo... ...tú tranquilo porque oh, me dejó... ...después de siete años me dejó por otro... ...se quitó de medio, en fin... ...y todo el mundo me decía eso... ...me decía no te preocupes que ya verás... ...como eh, cada uno tiene lo que se merece... ...y efectivamente... ...porque cuando ella me dejó estaba muy feliz... ...con el que me había dejado... ...yo estaba muy mal... ...y luego la vida se encargó, el famoso karma... ...de hacerle pagar, que fue que todo se fue dando la vuelta... ...y fue al contrario, luego fue... ...ella la que empezó a estar mal con el que se había ido... ...y yo empecé a estar bien porque ya me estaba recuperando de ella... ...entonces ahí fue el karma... ...fue el decir, has hecho un mal... ...ahora lo estarás pasando muy bien... ...pero en el futuro vas a tener tus consecuencias... ...y así fue. Uh -huh. Bueno, esto es... Eh, ...como decimos es... Un, una, ...una cosa que hemos descubierto hace poco... ...el karma, aunque existía porque eh, la gente que estudia las energías pues siempre lo ha tenido presente de dónde viene esto del karma Juan se sabe esto del karma parece ser que es algo budista sí eh, creo que va por ahí eh, el tema del karma es sí. una, una creencia es que antes no creía nadie en el tema este de el tema del karma y demás parece ser que que no creía nadie eh, es algo de budismo, sí. de las religiones dármicas, por lo visto, sí. que son religiones de, de aquella zona, y es una creencia de, de eso, del budismo, del hinduismo, de toda, la, de toda esa doctrina, ¿no? Y, y lo que hace, bueno, los budistas ya sabemos que son expertos en, en este tema, uh -huh. de, de creencias, de, de idolatrar y demás, ¿no? Además es una de las religiones más antiguas, ¿no? entonces eh, la gente antes no le echaba cuenta esto de a esto del karma pero se estaba comprobando de que los que pensaban que esta gente eran unos locos o algo así pues al final se está viendo que es verdad que todo esto es verdad que es cierto que se cumple y que no están tan locos como pensábamos ¿eh? pues la verdad es que sí que últimamente bueno escuchamos mucho vimos hablar de, del karma que en definitiva es que recibes lo que das si haces daño, pues vas a recibir daño. Si haces bien, recibirás bien, ¿no? Sí, es que es así. El karma es eso. Es, yo te digo, una, una doctrina, digamos, por llamarlo de alguna manera, de, del budismo, que lo que te hace es eso. Es decir que, cuidado, que todo lo que tú haces, pues ya sabemos que yo trabajan mucho con la energía y con todo esto. Uh -huh. pues que todo lo que haces eh, te afecta y todo lo que haces cambia tu vida. Y todo lo que tú haces también a los demás también cambia tu vida y también te afecta. Uh -huh. Entonces ya te digo, pensábamos que esto era una locura o que era todo muy místico pero es verdad, es verdad, se acaba cumpliendo. Entonces por eso digo que hay que tener cuidado con el karma. Que el karma se cumple, que es verdad, que acaba pasando, que acaba sucediendo y que no es algo de esto como saben en las tele de temas de si las estrellas y demás, sino esto es algo que... Que es verdad, que es real. Uh -huh. Juan, resumimos un poquito el tema del karma de hoy. Pues el resumen, yo creo que el mejor sería ese: eh, decirle a la gente que en la vida, no ya solo en pareja, en todo, en el trabajo, en la familia, en los amigos, pues que intente ser lo, lo mejor posible, lo más correcto posible, respetar a la otra persona lo máximo que se pueda, porque oír hacer las cosas mal pero es que ese mal se va a volver contra ti, seguro, antes o después. Entonces, intentar ser lo mejor que se pueda, intentar dañar lo menos posible a la otra persona, porque ese, ese mal luego y ese daño se va a volver contra ti, y hoy está muy feliz y mañana pues, te toca a ti. O sea que todo el mundo que hace algo lo acaba pagando. Entonces, vamos a intentar que el karma no nos castigue. Uh -huh. Yo es lo que intento siempre, ser lo más justo, lo más correcto, y lo mejor posible con, con todo el mundo, para que luego pues, no tenga que pagarlo. Así que vamos a intentar hacerlo bien y que después, eh, que hermano no nos castigue, porque si lo hace, o sea, si nosotros hacemos mal, vamos a recibir mal. Da igual que sea dentro de un mes, dentro de cinco años, dentro de veinte, pero seguro que lo que hagamos lo acabaremos pagando. Así que ya sabemos, cuidado con eso. Cuidado. Bueno, pues Juan, muchísimas gracias. Bienvenido de pues nuevo un placer, como siempre. Siempre es bueno estar aquí. Sí. Y nada, pues gracias a vosotros por eh, permitirme estar una temporada más aquí. Uh -huh. Y bueno, pues ya digo, esta temporada habrá muchos más temas interesantes, muchas cositas que, que voy preparando. Y aquí estaremos, cada martes. Pues cada martes te esperamos aquí, en Radio Futuro. Gracias, Juan. Hasta la muchas semana gracias, que viene. Un abrazo. Un abrazo. Adiós, hasta bueno. luego.